A veces hay que sacar gente de nuestras vidas sin dar aviso alguno. A veces tenemos que aprender a darle la misma importancia que ciertas personas nos dan, y entender que en el proceso algunas serán parte de la vida y otras quedarán enterradas en el pasado. No podemos tratar a todas las personas de la misma manera, aunque esto no suene tan justo como se quisiera. Pero resulta que, aunque muchas personas se afanen en lo contrario, los seres humanos no somos iguales. Cada uno tiene capacidades y habilidades diferentes, personalidades que pueden agradar o desagradar a otras, y por consiguiente, imposibilita ofrecer un trato genérico a todos. Claro que debemos tener muy abiertos los ojos para poder detectar sabia y oportunamente quienes merecen ser tratados de manera especial, ya sea para bien o para mal. Bastará solamente observar la forma en la que somos tratados por esto. Dar el mismo trato que nos dan es simplemente pagar con la misma moneda, algo mucho más justo que tratar a todos de manera idéntica. Después de todo, no se le puede tratar igual a aquel que te ayuda a realizar tus metas y está contigo a lo largo del camino, que aquel que solamente quiere verte mal, o que te ha hecho daño en algún momento específico. A veces somos buenos con gente incorrecta debido a la falta de criterio o simplemente a no prestar atención a los detalles, personalidades y características de los demás. Pecamos de inocentes y tratamos de manera estupenda a quienes no se lo merecen en absoluto, lo cual no es necesariamente malo, ya que de vez en cuando puede hacernos ver como buenas personas, las cuales no tienen maldad pero también puede hacernos objeto de burlas. Si queremos evitar esto, Solamente basta con hacerle caso a nuestro instinto, agudizar nuestros sentidos y ser un poco más perspicaces cuando veamos quiénes nos rodean, yendo directo al grano. Si alguien resulta ser maleducado contigo, no seas maleducado también. Solamente mantén tu distancia y corta las relaciones con esa persona. Si puedes, no establezcas contacto alguno con ella y todo irá bien. Ahora eres de esas personas que, si bien es cierto, buscas arreglar las cosas. Si no ves interés, y ya no lo intentas más, sin importar qué tan intensos puedan ser los esfuerzos realizados por tu parte. Si no ves interés, es probable que desistas más temprano que tarde, después de todo, para arreglar algún problema personal, hacen falta dos personas, y si la otra parte en el conflicto no está interesada en arreglarlo, tú tampoco lo estarás por mucho tiempo. Lo que deja ver de manera clara un círculo vicioso de desinterés. No importa qué tanto una de las dos personas quiera arreglar, si las dos no quieren, la primera pierde el interés. Cuando las dos quieren arreglarlo, la primera no tendrá interés y así permanecerán hasta que bien se pongan de acuerdo y creen el interés o sepulten el problema en los campos del olvido. El querer sacar a alguien de nuestra vida sin ninguna clase de aviso puede parecer algo un poco cruel, ni en realidad si sí lo es. Sin embargo, más cruel sería dejarle ahí a nuestro lado mientras nos atormenta la existencia de una manera u otra. Cabe destacar que dejar en el mismo sitio sería crueldad hacia nosotros mismos y no debemos de sufrir por gusto. Si bien hacerlo parece una tarea complicada, es más simple de lo que parece. Sin tener reparo en qué tan importante o especial esa persona pueda ser para nosotros, debemos de ir cambiando nuestra forma de verlos, darnos cuenta de que son en realidad y de los efectos negativos que sostienen en nuestras vidas. Ese desprendimiento se debe hacer sin importar si se crearán problemas con esa persona, ya que no hay problema que no pueda ser arreglado más adelante. Cabe destacar que no se debe hacer sufrir a la persona ni causarle dolor a alguno, tanto emocional como físicamente. Solamente se busca alejarse de una situación incómoda o desfavorable creada por alguien en específico. Además, Dicho conflicto puede llegar a ser olvidado e incluso enterrar a estos problemas en los confines de la memoria, y no volver a hablar de ellos parece ser sensato luego de cierto punto. De nada sirve desgastar el cuerpo y la mente en algo que la persona para quienes lo estamos haciendo considera innecesario o simplemente no quiere arreglar para aferrarse al rencor. El tiempo cura todas las heridas, y dado el momento y transcurrido el tiempo, ambas personas serán capaces de encontrarse de nuevo, tratarse de manera cordial sin ninguna falta de respeto y seguirán con sus vidas. Como si el primer incidente no hubiese pasado, manteniendo una distancia clara y cierto recelo, ya que el tiempo hace perdonar, pero la lección, que es bien aprendida, nunca se olvida. Claro está que cuando se trata de amor, ese olvido parece ser imposible. De hecho, cuando se trata de amor verdadero, el olvido no debería ser una opción. Si dos personas quieren estar juntas, un pequeño problema no debería ser razón para el olvido. Pero se debe tener en cuenta que el amor verdadero no es el que perdona ciegamente. El amor verdadero es el que no comete fallas, al menos fallas graves. Si quieres alejarte de alguien de manera definitiva, debes proponértelo y no crear rutas de escape o, mejor dicho, rutas de conexión por si te arrepientes de lo que hiciste. Borra sus números telefónicos, elimina fotos, sácale de tus redes sociales para que no pueda establecer contacto contigo. Si debes verlo a diario en el trabajo u otro sitio, mantén el contacto a lo estrictamente profesional. Si lo hace de manera correcta, lograrás sacarle efectivamente de tu vida. Si éste pide explicaciones, puedes dárselas de manera cortés y sensata. Expon tus razones y déjale que saque sus propias conclusiones. Si esa persona crea algún resentimiento en tu contra, no te preocupes, ya que el rencor le comerá a él y no a ti. Y eso será únicamente tela que cortar de su propia vestimenta. Gracias, Marco. Sí. A veces hay que sacar a las personas de la vida y no tenemos por qué darles aviso alguno. No tenemos por qué detallarle el porqué de nuestra ida. Simplemente que su imaginación vuele. Para ver si algún día entienden el porqué de nuestra actitud. Por lo general nosotros las personas solemos amar de una manera un tanto efímera. No tenemos trabas, ni nada por el estilo. Supieras que por experiencia propia, las personas cuando se dan cuenta que nosotros nos estamos yendo, cuando nos están perdiendo, es donde más nos buscan. Parece mentira amigo, parece mentira amiga, pero... Si nunca nos apreciaron, ¿por qué nos buscan cuando nos vamos? Y es que el amor es una cosa bastante compleja, pero a la vez muy sencilla de resolver. ¿Te gusta a alguien? ¿Quieres a alguien? Vive, hazlo con esa persona. ¿No te gusta lo suficiente o no quieres? Pues no lo hagas. No tenemos por qué vivir engañados. Yo siempre soy muy sincero con mis sentimientos, pero no creas que esto lo he hecho ahora. Lo he aprendido con el pasar de los años. Porque me toca. Me toca ser así. Tengo que ser así. Porque de nada me sirve yo estar con una persona a la cual no le deseo ni buena suerte. Es bastante interesante el hecho de que las personas no actúan de esta manera sino todo lo contrario siempre buscan quedar bien de la manera en que sea así no se quiera así no se aprecie como tenga que y estos son temas de bastante discusión una discusión completamente amplia Porque Todos tenemos razón todos Pero la verdad Nosotros no tenemos por qué desperdiciar nuestros días nuestro tiempo con alguien que no sabe ni lo que quiere. Espérame, dame otra oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los pretextos que esa persona te puede dar. Pero no tenemos que estar con esas personas que no nos aprecian como nosotros a ellos. Ojo, pero hay que saber diferenciar porque tampoco... Es que tú le vas a exigir a esa persona que te quiera tanto como tú le quieres. En muy poco tiempo. Muchas veces nos sucede a nosotros. Que nadie es dueño de los sentimientos de nadie. Y quizás tú estás empezando con una persona y ya le quieres, ya le amas. Pero esa persona quizás no. Y está bien. Pero es cuestión de ser sinceros. No es que no te quiera. Simplemente no está en la misma tónica que tú. Momentáneamente. Es cuestión de darle tiempo al tiempo, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero hay que hacer énfasis en esto porque no pretendo, o no hay que pretender, estar esperando algún milagro. No, no es así. Yo soy Ricardo Niño, y yo me despido. Apréciate, quiérete, valórate. No esperes menos de nadie. Que Dios te bendiga. Eres importante.